Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Así que bueno chicos, hoy vamos a estar analizando y viendo un poquito lo que tiene que ver con esta actualización 1.14.1 La primera prueba común ya está aquí, nos dice la gente de Wargaming Bien y antes que nada quería aclararle dos puntitos eh, Uno, obviamente si no estás suscrito al canal, suscríbete, deja ese like y comenta Por supuesto eso me ayuda un montonazo Y después otra cuestión que quería decirles también es que vamos a estar empezando a darle un poquito más de bolilla al canal Obviamente últimamente estuve alejado un poquito del canal eh, porque no tenía tanto tiempo realmente eh, Estoy con uno, un tema laboral a full, eh, así que nada, me está yendo bien por suerte Gracias a Dios ahí con... Con un amigo que nos metimos en un par de proyectos de criptomonedas. Y nos está yendo muy, muy bien. Así que, bueno, estoy muy contento. Y, y nada, los invito también. Dicho sea de paso ya que está. Es que... Voy a estar un poquito más activo en el canal, eh, haciendo directos y demás, que se, eh, que se hagan miembros, si así lo quieren, obviamente, no, no es obligación, ni mucho menos. Pueden seguir siendo suscriptores, pero eh, van a tener beneficios eh, exclusivos por el hecho de ser eh, parte del canal, por ser miembros, bien. Vamos a estar haciendo eh, torneitos, vamos a estar dando un par, ya más que nada en octubre, bien, eh, vamos a estar haciendo un par de torneitos, un par de, de eventos y demás en el canal, eh, ...exclusivo para los que son miembros... ...obviamente también para los suscriptores... ...ni hablar, claro que sí... ...pero más que nada... Quiero también darle un poquito de amor y cariño a aquellos que han eh, dispuesto también poner su, su dinero aquí en el canal. Obviamente apoyando eh, de manera económica y que siempre se agradece en este caso al la señora, por ejemplo, Omar Funes que lo ha hecho. Así que le agradezco infinitamente, lo quiero mucho. Le mando un beso gigante porque no tenía ningún tipo de obligación. Y de hecho el canal estaba bastante así como medio olvidadete. Eh, y sin embargo él sigue apoyando. También a Yartan siempre que eh, también apoya y bueno a otros chicos también que son unos genios totales así que bueno dicho eso chicos vamos a estar metiéndonos ya directamente en lo que tiene que ver con la actualización 1.14.1 bien y que trae como novedad entre otras cosas bueno esto reequilibrio de los vehículos chinos bien es una rama que realmente se juega eh, bastante porque los a ver, los vehículos medianos chinos eh, son bastante bastante buenos ¿no? eh, y, y bueno, tienen esa particularidad de, de, de, de que se juegan bastante, así que eh, la gente de Wargaming obviamente ha decidido reequilibrarlos o mejorarlos incluso un poco más. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen, en World of Tanks el equilibrio de los vehículos es el estado natural de las cosas. Ajustamos las estadísticas de tanques individuales y de ramas enteras según su rendimiento en batalla. Al revisar los datos más recientes, vimos que llegó el momento de llevar a cabo un reequilibrio completo a los tanques medianos y pesados chinos. Ambos, ¿bien? Medianos y pesados chinos. Eh, incluidos siete vehículos investigables perdón, y uno premium. ¿Uno premium cuál es? Este, ¿bien? El, no este, este, no Este de acá, digo, ¿no? O sea, el Type 59 O el Gold, ¿bien? Es el, el que Viene como Type 59, o si no El que viene dorado, que es todo de oro, así Que es muy, muy bonito Así que, bueno, van a hacer un pequeño Reequilibrio, ¿bien? ¿Y qué vamos eh, qué podemos decir de, de, de los cambios Que se vienen? A ver si tenés el Type 59 o el Gold, que es igual que este sac, es lo mismo, lo mismo, pero lo único que cambia es que la skin es dorada. O sea, no, no, es lo mismo. Básicamente no, no te preocupes por eso. Y la dispersión que tenemos va a ser de 0.04 menor, lo cual es bastante, bastante bueno. Es una buena mejora. Tiempo recarga de cañón de 7.9 segundos. Está bajando unos 0.5, bien. Es un montón. O sea, pensá que es casi... No, casi no, es prácticamente medio segundo Es bastante chicos O sea, está muy bien Daño por minuto o DPM 1898 Sube un 113 eh, Lo cual no está mal Bien, no está para nada mal Siempre el DPM, o tener más DPM siempre es bueno Y la velocidad máxima sube En 4 km por hora, con lo cual Llegará a unos 60 km Bien, kilómetros por hora Bueno, si tenés El 121 te doy la noticia de que el tiempo de apuntamiento se va a reducir en 0.2 Y la dispersión durante rotación de la torreta en 0.02 O sea, es todo un buff Bien, mira todo bueno Es todo bueno para ustedes, los que tienen esta rama Yo la verdad es que no la hice la rama eh, me, me quedé inconcluso, pero me hubiese gustado haberla hecho por lo menos eh, Es bastante buena eh, Tiempo de apuntamiento 2.7 Bien, se reduce en 0.7 O sea, casi prácticamente un segundo Dispersión durante rotación de la torreta 0.12, lo cual se reduce en 0.02. Dispersión durante el movimiento y de rotación del cañón 0.02 se reduce. Lo mismo para eh, movimiento de rotación de la, de la suspensión. El cañón de 100 milímetros, eso es, es lo que estamos hablando, era para el 122, bien. Y para el cañón de 100 milímetros, el 62-100T. El tiempo de apuntamiento será de 2,5 Reduce un 0,4 Y la dispersión será de 0,36 Reduce en 0,02 A ver, el 110 Bien, que este es un vehículo que bastante lo juegan eh, Es el vehículo Tier 8, bien El pesado Bueno, eh, se reduce lo que es la dispersión del cañón En 0,05 Lo mismo que es eh, eh, Lo que es la dispersión de cañón y rotación del chasis eh, para la suspensión investigada en 0.05, eh, y con el cañón de 100 milímetros, el tiempo de apuntamiento será de 2.5, se reduce en 0.40, bastante, y la dispersión a 100 metros reduce a 0.36. Antes era de 0.38, ahora de 0.36, con lo cual está bastante, bastante bien. A ver, el T-34-2, con el cañón de 122 milímetros, el 371-122JTX, eh, tenés una penetración de proyectil estándar de 212 Ha subido unos 22 milímetros La penetración del valor eh, de proyectil HIT Ha subido a 280 Lo cual no está nada mal Pero un Tier 8 está muy bien Un, un Tier 8 con 280 de HIT Bastante, bastante bien La dispersión a 100 metros es de 0.43 Se reduce en 0.01 Tampoco que es el gran cambio y la velocidad máxima eh, sube en 6 kilómetros eh, con lo cual puede llegar a unos 56 kilómetros hora. Okay? Vamos a pasar al Tier 7, vamos bajando. El Tier 7, el T-34-1 tiene una dispersión de cañón durante movimiento y rotación del chasis para la suspensión de fábrica de un 0.22 va a quedar con un 0.02 de reducción de, ese, eh, de esa dispersión. Lo mismo para el cañón durante el movimiento y rotación del chasis. Eh, para la suspensión investigada, bien, la diferencia entre una es la que viene de fábrica la primera Y para la investigada se reduce en 0.02 El tiempo de apuntamiento será de 2.5, o sea, se reduce en 0.2 segundos, bien Pasamos al Type 58, el Tier 6, eh, que es básicamente el mismo que el 85 pues, es, es, es lo mismo, mira, hasta la forma es igual el tiempo de apuntamiento pasa a 2 segundos. Se reduce en 0,3 segundos ese tiempo de apuntamiento, el cierre de retícula. La dispersión es de 0,36. Obviamente se reduce en 0,02. El tiempo de recarga de cañón pasa a 4,8 segundos. También hay un tiempo de, re de recarga un poquito más corto. El daño por minuto, el DPM, sube a 2080 de eh, HP más por minuto, de, de puntos. De daño por minuto, bien. Eh, o sea, lo que lo hace está bastante, bastante bien, te digo. O sea, bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien. Vamos con el Tier 5. Si te gusta el Type T34, este Tier 5 chino. Dispersión de cañón durante movimiento y rotación desde fábrica. 0,24, o sea, se reduce en 0,02. Eh, después con la eh, suspensión investigada. Pasa de 0.24 eh, a 0.22, se reduce en 2. Dispersión durante la rotación de la torreta 0.1, se reduce en 0.04. Y el tiempo de apuntamiento es de 2 segundos, bien. Pasan a ser muchos, o sea, en el sentido de que los chinos pasan a ser mucho más efectivos, bien. Porque tenés mayor cierre de retícula, mayor precisión, un poquito más de movilidad, un poquito más de, eh, perdón, un poquito menos de dispersión durante la... Eh, el movimiento de la torreta incluso del chasis así que se viene un buen un buen bufeo para vos tenés que ponerte contento si es que tenés vehículos medianos y pesados de la rama china bien bueno y se vienen algunos retoques con lo que tiene que ver eh, con ajustes a mejora de campo bien los comentarios que recibimos indican que les gustó mejora de campo pero aún hay algunos detalles de esta función que podemos mejorar Podrán desactivar la selección de la configuración alternativa que aparece antes de que comience la batalla. Podrán hacerlo directamente desde la pantalla de mejora de campo de un vehículo, de forma independiente para la selección esencial, consumibles y proyectiles, y para la selección auxiliar, equipamiento y directivas. No más batallas sin munición. Esta configuración estará disponible igualmente... Sí. Bueno, sí, a veces pasa eso, pero raro, esta configuración estará disponible para cada vehículo de forma independiente y también la verán cuando el vehículo no esté en batalla o en un destacamento y esté completamente reparado. Desde luego solo podrán configurarla para los vehículos que tengan en sus garajes, eso es más pero más que obvio. Tal y como pidieron, ahora podrán cambiar el tipo de munición en la pantalla de carga previa a la batalla. Eso está bueno, está bueno, me gusta. Bien, eh, podrán cambiar rápidamente entre las modificaciones duales desde la pantalla Mejora de Campo. Antes debían cancelar la primera antes de poder comprar la otra. Ahora la modificación dual anterior se cancelará automáticamente si compran la otra del par. Eh, básicamente pasarán menos tiempos haciendo clic y más tiempo luchando. Los roles tácticos de los vehículos de niveles 6 a 10 especificados en mejora de campo ahora figurarán como corresponde en el portal de WOT, incluidos los perfiles de jugador, la tancopedia y el salón de la fama. Podrán aplicar filtros según el rol del vehículo en los tres lugares. Otros cambios que queremos mencionar es que agregamos la sección mejora de campo a la guía del juego. Bueno, eso está bien, tampoco es que nos cambia mucho la vida, pero bueno, básicamente chicos, eh, acá tienen el cliente de la, de la prueba, les voy a estar dejando abajo en la descripción el link directamente por si alguno quiere descargarse el cliente de prueba, o no sé, si tiene ganas, si, eso ya depende de cada uno, eh, el test server, si quieren probarlo ahí, así que bueno, nada, se lo voy a estar dejando justamente ahí abajo, y nada, como les decía, básicamente lo más importante de este de esta actualización de este parche 1.14.1, es el hecho del de bufeo o de la mejora a los tanques eh, chinos, ¿bien? Así que, que bueno, nada amigos, espero que se hayan entretenido, que les haya servido este videito, eh, déjenme en los comentarios, como les decía antes, déjenme ese like, suscríbanse, si tienen ganas y pueden, pueden hacerse miembros del canal, se los voy a estar haciendo... Se lo voy a estar agradeciendo, mejor dicho, eh, muchísimo. Eh, voy a estar haciendo cuando haga directos, obviamente. Voy a tratar de darle prioridad, obviamente, a la gente que colabora, no solamente suscribiéndose como todo el mundo, sino que también decide eh, invertir en, en nosotros, en este canal, que ya llevamos tres años. Tres años el canal. ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, acá estamos chicos, todavía seguimos en carrera, Así que bueno amigos, les mando un beso gigante, cuídense, que tengan un hermoso jueves, barra viernes, barra sábado y hermosa semana, hermosa vida. Y nos veremos en el próximo video. Chau, chau.